Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Otro video más con mi cámara Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Metieron nuevo contenido al juego, sacaron este nuevo personaje Bueno, tuve la suerte que me salió Y bueno, ese no es el punto El punto es que hoy día vamos a hacer este boss Que lo metieron, que es un bicho nuevo, un bicho Y lo vamos a hacer Eso, si vemos algún cofre si sí, un cofre por ahí tirado con bicho Vamos a ir a pegarle Y ya, miren, ahí hay un cofre ¿Ven esa cosa roja? Eso es de un cofre <音楽>お前はもう死んでいる Liado, puto. Bueno, básicamente vamos a, ir a matar un cubo 90 veces y ya está. Así que, hola, ¿cómo está, señor cubo? <risa> Mira, está el bicho este pensando cómo fui tan gil. Miren, los voy a dejar un rato con este pibe y yo voy a tomar agua. Bueno, miren, hay veces que me da lástima matar a estos pibes porque a veces están ahí, miren, no me voy a enfocar. Hay veces que están, miren, está, está este pibe, está ese, está el slime y está el bicho este. Y está el pibe este están sentados de pan, hablando, comiendo, en el laguito, sentaditos, pensando cómo fueron tan giles. Y luego vengo yo, un gil que pega 10k de daño, les los mato, los reviento, desaparecen de la existencia. ¿Y todo por qué? Porque me dan la máscara el ítem nada más ninguna explicación lógica incluso hay veces que se ponen a bailar y todos los pibes miren miren el otro miren miren acá miren esto miren esto están sentaditos en la fogata de pana tranquilo sin, sin ningún ningún miedo ningún temor con su cofrecito con 90 millones de dólares y vengo yo les hago pim pam los mando a dormir por qué no sé ¿Ven? Vengo yo, o sea, vengo yo, a, a, vengo aquí a quitarle la tranquilidad para robarles un librito, un relojito, y, y de paso me robo la flor. De paso me robo la flor. Es que yo no tengo este de fuego. ¿Por qué me hacen matar a ¿Por qué me hacen matar a esos pibes que están de pana sentados?